Ramón Junior Quintana, de 40 años, es acusado de proveer fentanilo a un hombre y causar su muerte. Pero la pregunta que se hace en la comunidad en Colorado es por qué Quintana estaba libre si fue arrestado 79 veces antes de que esto ocurriera. Por cargos que van desde robo, asalto, violencia doméstica, problemas con armas de fuego y también con drogas ahora permanece detenido. Enfrenta un proceso judicial por los cargos de asesinato involuntario y distribución de sustancias controladas. La muerte que lo mantiene tras la reja ocurrió el 8 de mayo del 2022 en un restaurante de la avenida Broadway. Los efectivos del departamento de policía de Denver entraron al baño del restaurante y encontraron al hombre inconsciente y sin signos vitales. El papel de aluminio con quemaduras y unas pastillas azules debajo del cuerpo hizo suponer a los oficiales que se trataba de una sobredosis de droga, específicamente fentanilo. Las investigaciones indican que la víctima y Quintana intercambiaron mensajes de texto horas antes de lo ocurrido. Quintana le entregó la droga en Lockman y la víctima la ingirió en Denver, detalla el informe policial. Los oficiales iniciaron la búsqueda y arrestaron a Quintana en un centro de rehabilitación donde cumplía condena por violencia doméstica. La decisión final de los cargos la tomará la oficina del fiscal de distrito de Denver. Mientras eso sucede, Quintana permanecerá tras las rejas de manera preventiva.